Bueno, acá estamos, Laguna Los Orcones, primera vez, cerquita de Salada Grande, Cruz San Nicolás, parece todo muy lindo acá, recién llegamos, así que bueno, nos vamos a ubicar, un poquito apurado porque hay mucha gente, así que bueno, vamos a ver qué pasa. acá. Bueno, una hay. ¿Dos? ¿Viste? Yo no sé si hace tanto tiempo que tiene esta. Eh, bueno, ya una. Ya. Ahora la voy a agarrar. ¿Son chiquitas? Sí, sí, chiquitas. ¿Y otras? No vaya a volver a tirar. Ay, bueno, tacho. Gente del pescador, acá arrancamos. Laguna, dos horcones. Hermoso pescado, se me cae. Así que bueno, vamos por más, Ese es el primero. Chao. En esta pieza, en dos horcones. En esta ocasión, un bagre. Un hermoso bagre. Chao, chau. chau. otra vez los ¿no? horcones mirá que pescado venga sí. filmadora arrímense el pescado mira hermoso peje rey ¿eh? así que Le vamos a pedir a la filmadora que se acerque más bien cerquita así lo vemos estoy contento si, sí, sí, sí, no. <ríe> lindo de costa los horcones una sorpresa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 Bueno, como siempre, acá estamos con Juan, el amigo de dónde va a ser, del Catu. A ah, Mejor ganar la Ruta 2. No lo dudes. ¿Querés mojarra chica, mediana, grande? ¿Dónde la vas a encontrar? Acá, en el Catu. Bueno. Llegamos al pesquero El Faro. Laguna Chis Chis, ya hay cola tempranito, 7 y media. Y bueno, ahí tenemos la oficina y toda el área comestibles. Así que bueno, vamos a hacer la cola y los papeles como corresponde Bueno, acá está Pablito, vamos, ah, Adela. Que... Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Pescado de medida. Sí. Vamos Pablo, vamos. Ahí nomás, cortar la filmación. Mirá, mirá, mirá, filé. Filé, a ver, a ver, Pablo, filé. Mira, filé de pejerrey.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 Joaquín, era un pescador, Joaquín. A ver, mostrame ese peje. Bien, bien, listo. Vamos, vos, no le aflojés, Vamos, Juan. Mirá, Juan. Mirá, mirá, mirá que pescadito se entra. Ahí arriba, viejo. Tranquilo, Tranquilo, Juan. Ya está, está, trae la. levantalo, levantalo, levantalo, levantalo, levantalo, levantalo, mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Adelas, no, mirá. Mira, mira, mira qué pescadito, che. Juan, te pasaste, Juan, qué pescador es. ¿Tú? Vamos a pimpón roja. La verdad estoy sorprendido. Lindos tamaños. acá está, muy qué bueno el mercado, Este es el promedio de lo que estamos sacando. Este, la verdad que sorprendido por Adela, ¿eh? este, Bueno, algo importante también. Eh, es el ril. Acá gente del de amigo Alberto del de pez gordo de Quilme, Andrés Baranda Alquín, me recomendó un ril, un espectáculo. Si quieren un. Bien, Juan. ¡Esta! Mirá qué pesca qué chico. Levantad el trabajo de arriba. No puede... uh, uh, uh, Recoge más. Buenísimo. Y bueno, acá viene el chino, mirá. Mirá, mirá, mirá, Vamos a ver lo que trae acá abajo, no sé. Vamos chino, eh. Adela. Hoy Adela, mirá. Mira, mira, qué lindo pescadito. ¿eh? mostrame, es tan lindo. Bueno, chido, espectacular, ¿eh? espectacular. Bueno, mira, arrancó Juan. Mira, mirame. ¡Oh! ¡Oh, oh, Eso sí que es pescador, eh. Mira, agarrado el labio, eh. Juan, te pasaste, eh. Felicitaciones. ¿No? Sí, señores, Mira, mira, mira el pescadito. pescadito mira, adela. Mirá. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. A derriba el pescadito. Bueno, chino, mirá. mirá. Bien, bien. Buen pescado, buen pescado, Adela. A ver, a ver ese pescado. Es eh, impresionante, re lindo, re lindo. Felicitaciones, chino, ¿eh? eh ¿Quién va a ser? Míralo, míralo, acá está, Juan. Mirá, mirá, Juan, mirá, mirá, Juan. mirá. mirá la pimpomba, mirá sí, qué grande. Mirá. mirá qué pescado se trae, Juancito, mirá, mirá. Muy bueno, muy bueno, arriba, arriba ese pescado, lindo.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 de Cabañas, El Picapalo Entre Ríos, Argentina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 agarrar de kilo, pero te quedó 600 gramos, 70 gramos. Sí, muy bueno, muy bueno. Sí, la verdad es que una barbaridad. ¿De dónde son? De Pues bueno, ¿Se vinieron bastante lejos? Sí, sí, bastante lejos, 600 kilómetros. ¿Y ¿Vale la pena? Vale la pena, sí, la verdad que vale la pena. Bueno, muy linda pesca. ¿El guía nos anduvo bien? Eh, guía, el guía es espectacular. Gracias, que pescaste muy bien hoy, ¿eh? bueno, Sí, muchas gracias. <risa> ¿Y vos como acero también? Linda pesca, linda jornada, lindo día. Muy bien. Buen, buen día, pi mi... Buen acompañante para la pesca, igual que vos, la, la pasamos una tarde espectacular. Bueno, gracias por haberme dejado no, ustedes. eh, son amigos del coro, son amigos nuestros. Escuchame, Marcelo, bueno, unos cuantos kilómetros se vinieron. ¿Qué opinan de las lagunas acá de la zona? ¿Les no, muchas y muy lindas. Y la pasamos bien, comimos un asado acá en el campo, así que espectacular. Bueno, pues no volver, seguramente van a volver. Obvio, obvio. Yo espero en la temporada lisa. Ya está, ya está todo Cali, ya está todo arreglado para Nice. Sí, sí, sí. Más sí. no vale. Y bien nos desocupemos, estamos acá firmes en eh, verano. Gracias por haberme dejado compartir bien. Bueno, ahí pasaba, junto a unos amigos de.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 47 11 52 67 visita www.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 Sur de Santa Fe, localidad San Gregorio.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 Y almacén. Importantes descuentos nombrando el programa del pescador. Comunicate al 03489 3405 515 Sí, sí, sí. Nos encontramos con Mario, el artesano de los riles, miren lo que me preparó. Una belleza, Mario, la verdad. Es pasate increíble lo que te di y lo que me das. Aparte, viste el andar que tiene, ¿no? Anda. Sí, aparte de la facha, sí, funciona bueno, perfecto. Bueno, este... te, te lo hice especialmente... Bueno, hice uno de River. Y ahora le tocó el turno al de Boca. La idea es que cuando llegue el carrete acá, ahí está plasmada la camiseta de Boca. Sí, sí, sí. sí. Bien bolterito. Como, como a mí me gusta. Bueno, personalizado. Si quieres sí. un ring personalizado acá, Mario, un especialista que ya hace tiempo que lo conocemos y hace estas maravillas, uno de los pocos ¿eh? <risa> me alegra que te haya gustado Gaby, gracias, Mirá, eso es lo que más quiero, que le gusten los reyes Vale, bueno, gracias Vamos a traer detalles. ¿sí? Juan, te enganchamos. Qué ¿Eh? bueno, lástima que no llega. Tenía un cuarto de punto. Mira. La verdad es que tiene que hacer uno por cantidad, ¿no? Hacer... ¿Sacaste varios ya? ¿eh? ¿Todo? Todo así no me dio nada 30 centímetros tiene que ser si sí. pinchazo es Esto está cortado con una sierra. Todo de abajo le pasó una lima. Sí. sí. También quiero que sepas que todo esto, el 90% de Nacho Roxana, es la que se dedica a organizar todo y encargarse de los premios, de que todo esté. Así que nada, eh, todo esto en parte es gracias a ella.